Que se puedan hacer muestras, exposiciones de cultura No, estas son, estos son surgiendo de lo que se va, va viendo. O sea, ¿no? Bueno, vamos a mi una irlandesa. y de donde inventaron el whisky por eso no pudieron colonizar el mundo porque inventaron el whisky tranquilo, eh. son como los paraguayos ¿no? Maestro. Bravo, los irlandeses son buenos, nos quieren a los argentinos el que pase por Irlanda se va a dar cuenta y bueno, yo tengo unos grandes amigos irlandeses y una parte irlandesa por eso así que voy a tocarlo y voy, voy a viajar para allá con mi corazón así que bueno, esto viene de Irlanda para ustedes se llama Easy Club Reels